Sniper no del que te gusta. Oh, mira lo que traje yo, que asco. Lo que encontré, un sniper del que te gusta. no revive, se like se we'll en, one minute. Me llevo esa type No, o sea, m 4 te digo. Está en la, en la misma casa que siempre he caído. En una rojita esa, nada de arriba. Aquí está Aquí tengo gente uh, the enemy. the Seguro un uh, <ríe> Voy subiendo a la mejor armadura Voy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 allá y la zona está aquí acá hay, ah, hay un helicóptero a qué mil metros de acá o sea así a está por allá por la plataforma mm, ya lo vi y es legendario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 Anda bien, solo este vato. Todas las cajas están cayendo para aquel lado. Va, ese, va el helicóptero para down va Tiene la zona. Trump is coming. El helicóptero está aquí cerca, a ver si lo alcanza a ver. Ese pues no era bochito, eh. Ah, si, sí, ya, ya vi el helicóptero, le voy a disparar, le voy a disparar, le voy a disparar. Ahí está el man, ahí está el man, In está, está, por allá, allá está, está solo, está jugando solo, creo, porque mamá vi uno solo. Viene uno atrás, viene uno atrás. O abajo, no sé, creo que está abajo. Tienes los compas acá yo. Changing cover me. Tiene gente o está solo. Creo que está arriba, no sé, no lo, no sé si le ro... lo vi que subió. Escucho gente por todas, por todos lados. De la zona. Pero no, papi, no, no se dio cuenta. ¿Qué onda? ¿A dónde van para allá? Si sí, la zona no está, la zona no está para allá. Entonces van a ir por el helicóptero de. Está hay un helicóptero. El airdrop está okay, Están, viene arriba, están arriba, están arriba, están arriba Vámonos, Aquí. vámonos ah, Tiene potencial. Están arriba en la, la, la plataforma Vámonos, vámonos porque viene en la zona Vámonos Que dejé ahí, no joda. Hubiera agarrado el arma que dejé ahí. La M4 aquí, un helicóptero para ahí, por el otro compañero. 4 ah, Así ahí tenemos el puer, el toballo, el Por el compañero. Si no, la... Por el compañero, ahí, lanzaron, el compañero? ahí, lanzaron, ¿Qué? ahí Vamos a nosotros, niños. Esperanos ahí, los... espéranos ahí, espéranos ahí, te llaman el helicóptero. Porque esta roca si no tiene munición Vamos a la otra Ay no le explotaron ¿Quién? A ver... ¿Quién fue el asesino de...? ¿El helicóptero? Trae el sniper Sniper ¿Dónde lo ves? Tengo ganas de coger el helicóptero Ya que disparan por allá Tengo ganas de coger ese coso <risa> lo voy a coger. Bien feo eso, yo no lo sé manejar. A verlo, a verlo aquí, ver, ver, aquí, aquí, Mari, Mari, Mari. Enemy Cover me. Necesito altura. Voy a cogerlo, voy a coger. The Ay, no tengo munición. ¿Cómo así, perros? muchas mancos muchas mancos güey. No sé no, no. Estaba disparando primero estos Ya estoy muerta. Ya estoy muerta yo, Marita. que pensé que tenía? Que un... Ah, sí, sí, ya mire. Hay una M4, oh, cuidado. ¿Todos yeah. murieron? ¿Qué no te das cuenta? apenas no te das cuenta que nos morimos todos? No joda, a usted le estoy diciendo que me morí. Matar de bolsitos, Mari. Se dejaron matar de tres bolsitos. Que los que, ma que, los que nos mataron no eran bolsitos, no puedo usted. <risa>